Buenos días a todas, a todos, muchas gracias por acompañarnos en el tercer webinar de Wikimedia México. Yo soy Claudia Muñoz, directora de Wikimedia México. El día de hoy nos acompaña Salvador, él es eh, integrante de Wikimedia México, es este, también integrante de Creative Commons México y es abogado y el día de hoy nos podrá eh, platicar un poco sobre qué son las licencias libres, eh, por qué son importantes, por qué son eh, importantes subir para eh, subir, eh, utilizarlas para subir fotografías a Wikipedia, qué implica subir una fotografía o una imagen a, a Wikipedia, y finalmente este, podremos tener una pequeña Sesión de cómo subir una fotografía a Wikipedia, una vez que ya hayamos tenido esta, esta pequeña explicación, esta pequeña presentación de por qué es importante compartirlas y qué implica el hecho de que estén las fotografías en Wikipedia y en Internet en general. Eh, hola, Salva. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Creo que se ve una imagen preciada ¿verdad? Eh, sí. Ah, bueno, bueno, pero pues aquí estoy, me estoy moviendo, me parece ahí que no. Muy bien, pues sin más preámbulos, le doy la palabra. Y Muchas te gracias. Estaremos eh, atendiendo a cualquier lugar. Muchas gracias. ¿Permitan? Ok. De verdad que no me veo. Bueno, eh, espero que me escuchen bien al menos. Eh, bien, eh, pues básicamente lo que hoy vamos a explicarles es eh, un poquito eh, la licencia Creative Commons y su relación con Wikimedia Commons. El hecho de que las fotografías se suben a Wikimedia Commons las pone a disponibilidad de todo el público en general. Permítame. perdón como que por un momento me salió aquí se ve nuevamente Sí, tuve un pequeño problema por ahí y ya bueno, el hecho que como les comentaba es que tuvimos algunos eh, Wikimedia Commons siempre es como una eh, es la parte visual de Wikipedia Wikipedia usa todas sus imágenes a partir de este repositorio general que se llama Wikimedia Commons Wikimedia Commons utiliza una licencia que conocemos como Creative Commons. Me gustaría dar primero un repaso general en la parte de un poquito jurídica de lo que es Creative Commons. No lo voy a hacer tan pesado, no, no, no necesitamos que sean totalmente expertos en la parte jurídica de Creative Commons, pero que sí que entiendan sus generales de por qué y, y eso les permitirá entender la razón de ser de muchas políticas de, de, de Wikimedia Commons y por qué de repente la comunidad de Wikimedia Commons y de Wikipedia en general están tan picky en materia de, de derechos de autor, en materia de copyright, en materia de evitar el plagio, de evitar la violación de otros derechos. Es muy importante saber que si una imagen violenta o este, tentativamente puede violentar a alguien, a otro, a algún derecho de terceros, las políticas de la común es retirarla así sea preventivamente en lo que se resuelve si realmente hay, existe un derecho legítimo o no la comunidad común la retira para evitar problemas de jurisdicciones, demandas y cualquier otro problema, además esto garantiza que los proyectos de la se mantengan libres porque si tú utilizas una imagen que a su vez fue tomada de otra persona sin derechos o sin autorización, tú estás plagiando. Entonces, esta, estas políticas también son una forma de proteger a todos los usuarios y usuarios del mundo a que puedan usar libremente y sin iniciativa jurídica o económica las imágenes de Creative Commons. Bueno, voy a avanzar un poquito más en, en, la, en la presentación. Ah. Eh, lo primero que me gustaría recordarles es que son las licencias libres. Bueno, aquí tiene una definición, mejor está un poquito pesada, pero lo sabemos rápidamente, no nos vamos a meter tanto, pero si alguien no tiene así como el como antecedente ¿qué es una licencia libre? Bueno, aquí les pongo la definición. Las licencias libres son contratos civiles que establecen derechos y obligaciones en materia de derecho de autor. Esa es la parte que abajo nos tenemos que quedar, porque son eh, como las permisiones, o son las, eh, aquel documento que nos permite eh, autorizar a una persona respecto a nuestras creaciones, de nuestras obras artísticas, como dice la ley. Otorgando eso sí, y eso es lo que lo hace libre, otorgando las libertades básicas que vienen copiadas o que vienen, venimos eh, heredando de la, del software libre, que suelen usar y reutilizar, hacer las derivadas y, por, eh, compartir, eh, y compartir respecto a trabajos creativos, sin sí, limitaciones de tipo legal, es decir, nadie me lo venía a demandar, de económico es decir, sin pago de rebelías, o técnicos sin alguna, algún software que venga a, in a inspeccionar mi, mi, mi Java para saber si, si, so si lo que estoy utilizando es legítimo o no, lo que conocemos como el DRM. Precisamente estas, eh, esta definición um, sintetiza a grandes rasgos que las licencias Creative Commons también están dentro de este tipo de licencias libres. Las licencias Creative Commons son solo una de las licencias libres, hay otras muchas. En este específico como nacieron como una licencia para um, creaciones específicas eh, no, no determinadas como software. Es decir, que las, eh, las, las creaciones artísticas como pues, eh, escritos, como fotografías, como pinturas, etcétera. Todo lo que conocemos o bajo protegido bajo la letra de derechos de autor estaría entra, entraría dentro de lo que es Creative Commons. Pero por pues, la licencia de libres hay muchas. Me quedaría con eso, uno, que estamos hablando de derechos de autor, dos, que, te, que nos dan estas libertades que son muy importantes para, para el desarrollo de la cultura libre, y tres, que no tenemos limitaciones, porque si viene a limitarnos, bueno, automáticamente también nos está quitando estas libertades. Eh, todos conocemos el esquema común del el copyright, el todos los derechos reservados, en donde pues los derechos de autor siempre nos dicen no todos los derechos, mis derechos como autor, como autora, están totalmente reservados para que una persona eh, la gestione o para que una persona no pueda hacer ciertas cosas porque yo soy el titular. Entonces vemos en nuestros discos, vemos en nuestra música, vemos en, en, en televisión, que siempre dice eh, la, la típica R para, para inglés o, o la C para eh, o marca registrada, etcétera, todos estos esquemas de licenciamiento en donde todos los derechos se reservan para una persona y no podemos hacer nada nosotros, salvo consumir y no interactuar con el, con el producto. Podemos escuchar la música, pero no podemos reproducirla, no podemos cantarla nosotros porque eh, a estamos en una violación de copyright si y con eso obtenemos algún lucro. Entonces, este esquema sin es tradicional de copyright que conocemos. Y el derecho de autor eh, que propone Creative Commons, precisamente, es dentro del esquema de derechos de autor, pero no necesariamente bajo todos los derechos reservados, sino algunos derechos reservados. ¿Qué derechos se reservan? Precisamente, tenemos que entrar rápidamente a explicar un poquito del derecho de autor para conocer esto. El derecho de autor siempre lo hemos percibido como un esquema muy duro, muy rígido, me encanta tener el ejemplo de la historia así totalmente como el átomo que es indivisible, duro, y decimos, bueno, el conjunto de los derechos de autor son estos, y los derechos de autor siempre se dan en un contrato que se le da a música, a un escritor, en su contrato de edición literaria, en su contrato radiofónico, y son los que el contrato tienen que darse absolutamente y no los podemos mover. Realmente dentro de los derechos de autor viven dos principales derechos, que es importante que sepamos. Los llamados derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales están relacionados con la persona. De hecho, hay quien en alguna teoría están expuestos como derechos humanos, eh, por la idea de que están relacionados con la fama personal, que están relacionados con el nombre de, de, del, del creador y que ese nombre esté relacionado con la obra creativa. Es decir, lo que, lo que, lo que se conoce como, eh, en términos más legales como la paternidad de la obra. A mí incluso me, habla, me gusta hablar de la maternidad de la obra para que no nos quedemos bajo el esquema eh, patriarcal del lenguaje del derecho. Pero bueno, la, la paternidad y la maternidad de la obra se refiere a los derechos morales y, y son un conjunto de derechos que se relacionan al buen uso de tu nombre respecto a la obra. Así que también implica, por ejemplo, el derecho a retirar una obra que, se está, que está siendo mal empleada del mercado, ya sea en internet, ya sea en, el, en, en, pues, en los espacios públicos donde se representa, donde se utiliza, etcétera. Entonces todos estos derechos relacionados a esta paternidad de la obra los conocemos como derechos morales. Es muy característico de los derechos morales es que duran para siempre, no, no, no eh, son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo no los consumen y no se les puede embargar, no se les puede vender, no se les puede no pueden ser objeto de ninguna otra transacción a través de contratos. Entonces, eso sí se quedan como un núcleo duro, y por eso pues me gusta ejemplificarlo con lo del átomo, ¿no? Un núcleo, bueno, que en cierto sentido no se puede tocar, pero tenemos alrededor a los derechos patrimoniales, que esos derechos patrimoniales sí podemos eh, pues, hacerles moneda de cambio en nuestros contratos comunes están relacionados con la explotación de la obra, es decir, con el lucro que podemos obtener de una obra creativa. Entonces, tus derechos patrimoniales pueden ser el derecho de vender mi obra, el derecho de otorgar licencias, el derecho de otorgarle a una sociedad gestora, gestora de derechos que me represente, o de, uh, dividir mis derechos, es decir, a fulanito le doy el derecho de ejecución, pero a, a, al otro fulanito le doy solamente los derechos a reproducir la obra, en fin. Estos derechos patrimoniales siempre juegan eh, constantemente dentro de los contratos como, lo, como los derechos que suben y bajan en el momento de las negociaciones. De hecho, los derechos patrimoniales a diferencia los morales se extinguen a, a, después de un tiempo y esos son los que a veces nos dan un problema de que oh, no podemos usar la obra de Juan Rulfo porque su viuda todavía nos está cobrando los derechos de autor, las dichosas de regalías. Ah, entonces tenemos plazos para la extinción de cada de los derechos patrimoniales. Este taller les muestra uh, uh, más o menos cuánto duran los derechos de, de, dependiendo del tipo de obra. Las obras literarias, que son las que más duran, duran 100 años y son post-mortem. Es decir, que una vez que murió Juan Rulfo, uh, tenemos que contar desde su fecha de muerte 100 años después y al primero de nuevo del año siguiente, de que se cumplen los 100 años, se extinguen los derechos y entra a lo que conocemos como el dominio público. Cuando los derechos patrimoniales están extinguidos, entramos dentro del ámbito del dominio público, es decir, nos pertenece a todos y todas. Y varias las obras fotográficas, plásticas y gráficas, 100 años, los artistas intérpretes 75, los editores, 50, los monogramas 75, los productores de 50, la radiodifusión, 50 como verán son términos muy amplios, y bueno, en obras literarias, fotográficas, plásticas y gráficas, tenemos prácticamente todo el acervo cultural capturado dentro de derechos patrimoniales de ciertas personas. Y yo capturado porque en ese momento, mientras estén bajo este esquema de explotación, no podemos consumirlo nosotros sin esa incertidumbre jurídica y económica. y a veces esta técnica, pero ahí no podemos usarlo porque no venido demanda. Y realmente muchos de nosotros lo utilizamos a través de internet, a sabiendas que estamos violando, pero con ese temor, y de que, bueno, como no nos cachen, no, pues, todo está bien. como lo que hizo fue tomar este núcleo de, y de derechos y de decir, no, no, estos derechos están conformados por otros derechos más pequeños, y precisamente si pulverizamos estos derechos, por lo mejor podemos otorgarle a algunas personas unos y a otras personas otros incluso si yo tengo el derecho a cobrar podría ser tener el derecho a no cobrar y a darlo gratuitamente si, si lo veo a través de internet a lo mejor no necesito o necesito decir una persona que utilice la misma licencia que estoy utilizando entonces lo que hizo Creative Commons fue eh, ver esas partículas subatómicas de este núcleo duro que eran los derechos moral, morales y patrimoniales y dividirlos un poco y dijo bueno los derechos morales son imprescriptibles y son eso los dejamos intocados. Pero los derechos patrimoniales sí los podemos dividir. Entonces crearon las distintas licencias, las distintas um, cláusulas de estas, de este contrato civil, que son las Creative Commons, para entender y eh, dar a entender a las personas qué derechos y qué obligaciones les estabas dando. ¿no? Y son las, las, las dichosas cláusulitas, que son realmente cláusulas, pero que nosotros conocemos como imágenes, que utilizamos en las licencias Creative Commons. La licencia que está arriba a la izquierda, el demonito, que es precisamente la atribución, es el derecho moral y los otros son los derechos patrimoniales. El derecho moral, pueden una que está presente en todas las creative commons, salvo aquellas referidas a dominio público. El derecho de compartir de la misma manera, que es el signo de igual. El derecho de eh, cobrar o no cobrar, que en este caso sería no cobrar porque está es el signo de presos eh, con la prohibición. Y, por último, la sede que es el dichoso símbolo del copyleft que es precisamente eh, compartir eh, con, con la misma licencia. Entonces, de esta manera lo que hizo fue pulverizar y regenerar el sistema de derechos. de autor diciendo, a ver, tenemos estas cláusulas, podemos hacer diferentes formas de otorgar derechos y obligaciones a través de Internet al público general. Y cuando mezclas cada uno de estos elementos, resultan en seis distintas combinaciones, que son las licencias Creative Commons, en donde cada una de ellas, a través del simbolito, le decimos tú puedes usar o no usar Tú puedes cobrar o no puedes cobrar. Si está presente el simbolito de no cobrar, pues no puedes obtener ningún lucro. Si no está presente, quiere decir que sí puedes cobrar. Y con estas combinaciones se generan las seis eh, licencias conocidas. Y a partir de eso, bueno, cada uno te da un conjunto de derechos y obligaciones. Si, si ustedes en su momento podemos compartirles esta imagen para no detenernos tanto y no cada uno. En donde conforme vas avanzando eh, en el número de obligaciones y derechos que los otorgas, pues obviamente vas avanzando también en el, eh, en el grado de restricción hacia las personas. Entre más obligaciones le pones a la persona, más restrictivo es tu modelo al punto que te acercas al modelo típico de copyright que se llama todos los derechos reservados. Cuando no están todos los derechos reservados, nosotros decimos que hay algunos derechos reservados y ese espectro de algunos derechos reservados son todas las licencias Creative Commons. Y conforme le vas quitando obligaciones y le vas otorgando libertad a esa persona, te vas acercando a un esquema de mayor libertad. Si ven en el esquema hasta arriba, lo único que le estás pidiendo a la persona es el atribuir, es decir, el símbolo del monito y nada más, no le estás y todas las, las libertades que pueda tener. A día de esto, es decir, si siguiéramos la tabla más arriba, lo que está es, ya no, ya ni siquiera los derechos morales tenemos que atribuir, entonces lo que está ahí es el dominio público, que es como, no es una nada jurídica, al contrario, es un conjunto de derechos otorgados a todas las personas de una manera... A colectiva y de una manera generalizada y sin ninguna otra entonces arriba el un poquito que también es muy deseable y que también en wikimedia commons utilizamos en wikimedia commons como casi todos los proyectos de cat de, de, de wikimedia incluyendo wikipedia ustedes si, si existen a las fotos de una habrán visto que al momento de dar o ahorrar en sus proyectos aparece una pequeña cláusula donde les dice que ustedes están uh, accediendo a donar su trabajo escrito a través de la licencia Creative Commons by Sharealike. Pues esa es la licencia para todos y todos los productos de Wikimedia. Eso no significa que en Wikimedia Commons solamente um, imágenes con Creative Commons, pues, es eh, Sharealike o Creative Commons compartir igual, eh, perdón. O atribuir compartir igual sean las únicas que, que, que acceden a Wikimedia Commons. No, Wikimedia como uh, podemos subir imágenes que tengan ese estándar o cualquier otro semejante de licencias libres cualquiera que sean o cualquier otra menos es decir menos restrictiva. Es decir que en Wikimedia Commons aceptamos eh, Creative Commons solamente con atribución o dominio público, definitivamente el dominio público es uno de los mejores amigos de Wikimedia Commons si se otras licencias de libres, por ejemplo las de MIT la licencia de ¿cómo se llama? la, la fotografía libre, uh, licencias GNU, etcétera. entonces con todas estas otras licencias que sean compatibles con este esquema de compartir igual y atribuir, son compatibles con Wikimedia Commons, no así las que sean más restrictivas. ¿Por qué? Porque de esta manera cuidamos a nuestros usuarios. Si le pusiéramos a la Creative Commons la cláusula de no comercial, y eso es un error muy común en Wikimedia Commons, es que de repente digo, yo tengo mi, mi, mi trabajo, en Creative Commons, ¿por qué no lo puedo subir a Wikimedia Commons? Ah, es que le pusiste no comercial. El no comercial está diciéndole a la persona, ¿sabes qué? No puedes cobrar por el trabajo. Que yo, que yo genere entonces si no puedes cobrar tú, al momento de compartirlo las personas de repente dicen ah bueno puedo hacer todo menos cobrar y en Wikimedia, wikipedia y todos los proyectos eh, de, de, de la familia Wikimedia lo que vemos es que la gente tenga todas las libertades incluso si una persona quiere lucrar con eso porque así lo necesita puede hacerlo yo siempre pongo el ejemplo de que si tú reúnes diferentes artículos de Wikipedia, los, los imprimimos, los y si los vendes como libro, lo puedes hacer conforme a esta licencia. Es pues claro, si hay alguien que te quiera comprar algo que está público en internet, pues por pues, pues, pues si está de alguna calidad de edad, te mejor la pasta o el, la calidad del papel, bueno, adelante es cosa de esa persona. No tú tienes la libertad de hacerlo sin que puedan venir los autores a cobrarte lo mismo pasa con las imágenes necesitamos que tengan todas las libertades para garantizar una verdadera cultura libre en el ecosistema de internet así las cosas nuestro sistema está eh, eh, volvemos a nuestra tabla de libertades y no libertades de las licencias que Commons y podemos visualizar de esta manera que a partir de la compartir igual para cualquier otra licencia de libertad están admitidas en Wikimedia Commons son totalmente bienvenidas o después de con, con, con libertades, es decir, a partir de la no comercial y cualquier otra con mayor restricción, no son bienvenidas a, Wiki, a, a Wikimedia Commons. Entonces, trata de garantizar que la imagen que vas a subir tenga pues, de alguna manera estas licencias o cualquier otra con esas mismas libertades. Si tiene alguna con estas restricciones, lo, lo, lo sentimos, no podemos subirla porque necesitamos garantizar la mayor, mayor libertad para tratar de economizar un poquito el pensar de cómo una imagen que va a ser algunas preguntas básicas dramatizar tu fotografía, ver si lo puedes subir o no, o si puede representar un problema, subirlo a Wikimedia Commons. Es muy conocida la comunidad de Wikimedia Commons porque muchos eh, Es muy problemática incluso para los usuarios que tienen mucho tiempo uh, utilizando este producto Wikimedia. Respecto a qué imágenes pueden subir, sonó, es muy vocal la comunidad de Wikimedia Commons en la defensa de los derechos de autor y en la defensa de derechos de terceros. Entonces, si de repente a veces se sienten frustración porque en Wikipedia les borran los artículos, bueno, en Wikimedia Commons también pueden tener mucha frustración porque les borran las fotografías que ustedes subieron muchas de esas eh, problemáticas las he resumido en las siguientes preguntas como para cuestionarnos y decir ah, por esta razón me la van a borrar o mejor tengo que verificar mi información o verificar el modelo de licenciamiento para tratar de asegurarme que mis imágenes van a estar en Gimea Commons entonces eh, paso a, a esto no sé si en este momento les gustaría hacer una pequeña pausa respecto a las Creative Commons si alguien no tiene ningún problema, seguimos adelante. Bueno, entonces, eh, ¿cuáles son las preguntas básicas que tenemos para determinar los derechos de las obras? Bueno, la primera que yo siempre eh, me gustaría que se hicieran es la autoría. ¿Quién es la persona creadora? Ah, yo soy la persona creadora. Qué maravilla, no tienes ningún problema. ¿Por qué tú tienes todos los derechos de esa, de esa, de esa obra creativa? No necesitas... Eh, a la autorización de ninguna otra persona ah bueno, es que, es que, es que no, sé, no es mía este, alguien que no sé pues hasta que no sepamos y no le recaremos la autorización a esa persona podemos subir a Wikimedia Commons es muy común que de repente veamos una fotografía que nos sirve para nuestro artículo de Wikipedia pero que está rodando en internet y que simplemente la queremos subir a Wikimedia Commons porque queremos ilustrar nuestro artículo lo siento, no es posible hasta que esa persona no nos dé autorización o ¿eh? ¿Y cómo sabemos si no autorización o no? Bueno, si le puso una, una licencia Creative Commons a su página, ya sabemos que tenemos esa autorización. Para eso son Creative Commons, para precisamente dar estas autorizaciones sin necesidad de un contrato por escrito, porque el contrato está, pero está en línea. Entonces ya tenemos esas garantías. Entonces verificamos qué licencia tiene la página, verificamos si está en un almacenamiento de de fotografías que tiene este licenciamiento, como por ejemplo Flickr, tiene, eh, tiene un modelo de licenciamiento Creative Commons, algunas fotografías, pero verificamos. Entonces siempre preguntamos quién la creó. No, bueno, eso es algo generado por realidad virtual, eh, inteligencia artificial, lo que ustedes quieran. Checamos quiénes son los titulares de esa inteligencia artificial y qué, y qué derechos nos están otorgando a través de esa página. Entonces siempre preguntamos quién es la persona creadora. La persona creadora siempre va a tener de origen la titularidad de los derechos de autor. La siguiente que yo les siempre les, les, les cuestiono es que la complejidad de la obra. ¿Es una obra colectiva? ¿Es una obra derivada? Es decir, ah, yo tengo los derechos porque yo lo creo, pero yo nomás puse la voz. La música la puso mi amigo. Uno fue el bajo, el otro fue la guitarra. Bueno, esa es una obra colectiva. Tenemos que preguntarle y recabar a cada uno las autorizaciones de cada uno de ellos. Para Wikimedia Commons es algo complejo, recabar la autorización de terceras personas es posible. Si se dan en esa problemática yo les, yo les, eh, les comentaría, contacten a Wikimedia México porque tenemos que hacer un pequeño procedimiento que se llama OTRS, en donde a través de un sistema de tickets solicitamos a una persona de Wikimedia Commons que verifique la autorización del visto bueno y ya, y ya podamos acceder a subir a la, a la fotografía pero si nada más tú la persona, no tiene complejidad la obra, solamente del, el el clavado de la creadora adelante, no tiene mayor problema. Pero también piensen en una obra derivada, obras que, están, que, que se generan a través de otras obras, o bien que implican una um, colectividad de obras, es decir, que estamos conjuntando varias cosas en una sola. Por eso, por ejemplo, la imagen de la esquemita habla mucho de eso. Pensemos, ¿a cuántos niveles tiene mi obra? de repente la gente dice, bueno, es que yo tengo la fotografía, sí, pero ¿de qué es tu fotografía? de una pintura, entonces tú eres el titular de derecho de tu fotografía, del talento invertido en tomar la cámara, dar el ángulo, enfocar uh, la luz y, y darle, uh, darle click al, al botón pero las personas a su vez, uh, hay una persona que fue titular de el esfuerzo de, de, de hacer el óleo, de, de, mezclar las, las, eh, de hacer las mezclas correctas de pintura y todo el talento invertido en, en, en la obra plástica entonces, aunque sea tu fotografía, dentro se visualiza la obra de otra persona imaginen esto ya en, en, en, en un nivel multimedia, que se llama multimedia porque son múltiples medios en donde de repente tenemos una gran cantidad de trabajos, una, una película por ejemplo en donde tenemos los derechos del sonidista, del, del fotógrafo, del director, del productor, de los actores entonces son obras complejas de repente también en nuestra fotografía tenemos que pensar qué derechos puede contener porque nosotros tomamos una, una foto de un paisaje y nos damos cuenta que en el paisaje está tal vez una escultura está una pintura, está una persona actuando entonces estamos capturando Varios otros derechos de autor de los que tenemos que darnos cuenta. Entonces, esas son obras derivadas, son obras complejas, y tenemos que pensar en los diferentes niveles de complejidad de nuestra obra. Y a mí siempre me gusta eh, hacer, hacerlo cada vez más complejo, ¿no? Imagínate que tú estás tomando una captura de pantalla de una película, en donde tú ves la película, adentro está utilizando una pintura, y además está la actuación de cierta persona. A los derechos de esa persona entonces tiene la película de los derechos de la pintura y cada vez se puede ir complejizando más y de repente nomás nos damos cuenta de lo que nosotros hicimos pero no de lo que capturamos que, que tiene muchos niveles de complejidad como la realidad misma o, si el lugar es público o privado Estoy dentro de una casa, estoy dentro de un lugar que no se considera público o totalmente, un pueblo que cuando estés capturando fotografías dentro de un lugar que no es público, te estés violentando los derechos de las reglas, porque puedes desde la, la privacidad misma, y de que tenga reglamentación específica ese lugar. Si es público, no tenemos eh, una, eh, una de ley de derechos de autor que se llama la libertad de panorama es decir la ley que, que, que está accesible al público en general y que la obra también se puede ver por el público en general, automáticamente tienes esta garantía de libertad de panorama y nadie te va a venir a hacer a decir nada sobre tus derechos de autor. Es una restricción los derechos de. ...un autor donde el autor no puede decir nada. Este esquema entra en esculturas pues, públicas, eh, pues vías eh, las calles, pues, eh, el público en general que esté en las calles, los edificios, todo lo que sea visible desde la vía pública es posible fotografiarlo. Entonces eh, tenemos esta, esta gran libertad que nos permite ilustrar grandes cantidades de nuestras ciudades, grandes cantidades de nuestro patrimonio artístico, nuestro patrimonio arquitectónico, no mayor problema, al contrario con una garantía específica por el, de, de la ley en donde se me otorga esta capacidad. Otra cosa que te pregunto es la, la jurisdicción. ¿Qué ley, La ley de este lugar me permite tomar esta foto. Aquí en México ya sabemos que tenemos libertad de panorama. La ley de México nos dice que fotografiar a una persona dentro de un conjunto de personas no hay mayor problema, pero si está, si está en primer plano puedes tener, puede implicar derechos de terceros, eh, que podemos hacer fotografía de la, del patrimonio arquitectónico, que podemos eh, reproducir cosas que están en el dominio público, pero no sabemos si esta es garantía verdad, por ejemplo, la ley de Bruselas. De hecho, eh, elijo decir este ejemplo de Bruselas, por el hecho de que en Bruselas no existe libertad de panorama. Si tú tomas una fotografía de una escultura que está en un espacio público, en un parque, no puedes, no puedes subir la internet porque ahí no hay esa libertad y el autor todavía tiene derecho de exigirte regalías por la reproducción de su obra. En México afortunadamente no y ojalá no haya reformas en ese sentido, sino al contrario se extienda más este derecho. Entonces siempre pregúntate si, si estás en un país que no te permite eso o infórmate, puedes preguntarnos a Cartecó, México, Wikimedia México, o a oye, estoy en este país. Si no lo sabemos nosotros, con gusto contactamos con la legislación o con los expertos de ese país y aliados del Movimiento de Cultura Libre para que nos digan si es cierto o si se puede o no. Y finalmente, los derechos de terceros, que a veces es un problema muy común. Violento los derechos de privacidad o personalidad de otra persona al subir esta fotografía. Estoy subiendo la fotografía de un niño o de una niña. Estoy, subiendo la, foto, eh, estoy subiendo, subiendo la fotografía en primer plano de una persona que puede ser reconocible. Nosotros, por ejemplo, en Quinoa, México y en de y en México, cuando hemos prohibido la subida de fotografías de marchas, por ejemplo, la, la última del 8 de marzo, siempre sugerimos que se suban las fotografías donde no se puede reconocer fácilmente a las personas no porque nosotros eh, vayamos a hacer nada sino porque a través de esas fotografías podríamos a lo mejor poner en riesgo a terceras personas de su ejercicio legítimo de protesta pero que, eh, que gobiernos o que otras instituciones o que personas de intereses de los más o personas con los intereses más que ustedes a través ustedes fotografía reconocer y va hacerles alguna clase de implicación o comprometer su seguridad personal entonces siempre pensemos en los derechos de privacidad de, de las personas y a veces, y, y siempre pregunta, oye, ¿puedo tomarte una fotografía? Eso es pues el hecho de que la persona esté posando para una fotografía y hay cierta uh, presunción de que hay uh, autorización de esa persona para ser fotografiada. Pero, pues, de preferencia, ser lo más explícito posible, oye, te ¿puedo tomar una fotografía porque la voy a soltar Y eso puede ser muy útil para cuando tengamos fotografías de personas para biografías. Ah, vamos a subir la fotografía de nuestra autora favorita, la encontramos en una convención, ahí te puedo tomar una fotografía, sí, y ya con eso lo podemos subir perfectamente a, a Wikimedia Commons. Eh, no tienes ningún problema de estos, bueno, tienes fácil, yo creo que con esto un 80% de posibilidades de que vas a va, tu fotografía es, es, es, es, puede ser subida a Wikimedia Commons y eh, está compatible con eh, las, ¿cómo se llaman? Mm, eh, las políticas generales de Wikimedia Commons respecto a fotografías. Entonces, de ahí no queda otra cosa más que invitarte a subirla. Uh, si, si necesitan una visión acerca de las políticas de Wikimedia Commons, les recomendaría que dentro de Wikimedia Commons en el buscador tengan Commons, dos puntos, licensing, l i c e n s i -N g licenciamiento y pueden encontrar todas las políticas relativas a la commons y también pueden encontrar mucha información bajo en, en, en los dos puntos um, copyright tax tax como hashtag pero no más el tag de etiquetas de copyright copyright tax y van a encontrar todas las etiquetas de copyright que pueden ser admisibles en media Commons Wikimedia Commons, igual que cualquier otro proyecto de Wikimedia tiene sus políticas, tiene su comunidad y pueden saber a través de esto Quise ser muy breve respecto a la parte jurídica de Creative Commons eh, porque no si me podía mi tiempo, eh, muchísimo tiempo por hablar de esto fácilmente dos horas pero quise hacerlo más sintético a una demostración que va a ser clara de cómo subir ya concretamente las fotografías a Wikimedia Commons Ya la parte jurídica sabemos cómo sí y cómo no entonces, pues manos a la obra. Hay que meternos a la página, hay que tomar nuestra fotografía y cargarla. Y ahorita, claro nos va a hacer una demostración al respecto. Sí para que, que tengan ustedes, eh, sobre el que a través de las preguntas, que son muy concretas, que responder. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias Alba por estar Muchas gracias eh, Alba por estar eh, Gracias eh, Por esta explicación sobre todo lo que tenemos que considerar Al tomar una fotografía Y al compartirla en sitios como, como Wikimedia Commons eh, Por acá nos mandaban saludos Luis, José, Wilfredo, Cristian Incluso documental, muchas gracias Un saludo de vuelta Ahora vamos a, a pasar a directamente ver cómo podemos subir una fotografía a Wikimedia Commons, ya que hayamos considerado todo lo que nos, nos platicó Salva, ya que estemos seguras de que nosotras queremos compartir una fotografía que hayamos tomado y que creemos que puede complementar y que puede ilustrar el, el artículo de Wikipedia. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Esto se ve. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Lo primero es vamos a ir a la página de Wikimedia Commons. Que ustedes la pueden buscar así, commonswikimedia.org, o directamente en un buscador, como Wikimedia Commons, y aparece la portada. Ahora, a diferencia de Wikipedia, en la que nosotras podemos editar de manera anónima, para poder compartir fotografías en Wikimedia Commons. Es necesario crear una cuenta de usuario. ¿Por qué? Porque necesitamos, si alguien va a utilizar nuestra foto, necesita poder tener a quien atribuirle esa fotografía. Entonces, si ustedes no tienen una cuenta en español o una cuenta en Commons, perdón, se van del lado superior derecho a Crear cuenta. Y bueno, aparece una, un pequeño formulario similar al de Wikipedia. Nombre de usuario, contraseña, correo y ya está, pueden crear su cuenta. Si ustedes ya tienen una cuenta en Wikipedia, ustedes pueden usarla de nuevo. Eh, no es necesario crear una, una nueva cuenta, se utiliza la misma cuenta de manera general para todos los proyectos Wikimedia. Entonces nos vamos a entrar... listo, ya pueden entrar con su cuenta de usuario en la parte superior, pueden cambiar el idioma en esta parte. Ahora, para subir una fotografía podemos irnos del lado izquierdo donde dice subir un archivo o de este lado que va en blog. Le damos clic. Ahora. Eh, si es la primera vez que ustedes van a subir una fotografía, les aparecerá esta pequeña infografía acerca de eh, qué implica subir foto, su fotografía a Wikimedia Commons en una forma un poco resumida sobre lo que nos acaba de platicar Salva. Pueden omitir este paso en el futuro y le dan Siguiente. Aquí ustedes van a seleccionar las fotografías que quieren compartir. Yo tengo acá, una foto. Voy a abrir. Listo, ese archivo se ha subido por continuar. Ahora, aquí es donde viene la información acerca del derecho de autor que mencionaba Salva hace unos momentos. Depende de la situación, puedo dar la opción de este archivo es mi propio trabajo, y aquí se le digo yo. La propietaria de, estos derechos de, de los derechos de esta obra, cedo de manera irrevo, irrevocable a cualquiera el derecho de utilizar esta obra bajo la licencia Creative Commons, atribución Sharealike 4.0. En el caso de que yo no sea la autora de esta obra, pero por ejemplo, lo encontré, encontré una fotografía en un sitio o en una plataforma como por ejemplo Flickr, que suele tener una contraseña, una licencia similar. Primero, tengo que verificar que la, que la licencia sea, sea la misma, sea compatible y ya puedo decir este archivo no es de trabajo y subirlo directamente, de dónde viene la, la fotografía y quiénes son los autores de esta obra. Y de nuevo puedo compartir o hacer una variación en cuanto al tipo de licencia que mencionaba Salvador siempre, siempre que sea compatible. Es el propietario, publicó sus fotos previamente con Flickr los derechos que educaron en Estados Unidos, fue hecho por el gobierno de los Estados Unidos, otro motivo, o la información de internet, y no estoy segura. Es muy posible que si ustedes eligen estas opciones, las fotografías sean eliminadas, porque no, no habría forma de comprobar a quién pertenece. Entonces, como en este caso, la fotografía sí es mía, ven, este archivo es mi propio trabajo, y me voy a siguiente. Ahora, en esta parte, es donde yo voy a anotar los datos y la información sobre la propia fotografía. E hay que tratar de añadir nombres que, sean, que faciliten la búsqueda de, Wikimedia como, de, la, de la imagen de Wikimedia Commons. Pensemos que este repositorio, eh, a diferencia de Wikipedia, no hay una versión para cada idioma. Simplemente todas las personas de todo el mundo comparten sus fotografías que en este sitio de Wikimedia Commons. Entonces, pensemos que hay millones de fotos y es importante poder... Tener un nombre sencillo y directo que nos permita localizar fácilmente la fotografía, en este caso... Que es el título de la imagen en la que va, que va a aparecer más fácilmente en la búsqueda. En cuanto a leyenda, voy a. En leyenda, yo puedo ser un poco más. Extensa en cuanto a la explicación de la fotografía, de qué se trata, en dónde se encuentra, eh, qué es, de, qué, de qué va la foto. Bien. En este caso se trata de un, una figura de un hombre maya que se localiza en el templo de la serpiente Emprimada, en el sitio arqueológico de Xochicago. De Entonces me puedo copiar para la descripción. Entonces, la fecha, esta foto fue... y finalmente las categorías en el caso de las categorías eh, es recomendable que ustedes puedan localizar o que puedan buscar previamente en eh, qué categoría se encuentra la fotografía, si ya existe la categoría y si no, ustedes pueden crearla. También es, en este caso ya está, esta está en la categoría de Chicalco También hay ocasiones en las que es más común encontrar que las categorías se encuentren en inglés. Entonces pueden buscar diferentes o probar diferentes formas de buscar una categoría que más se adecue a, la, a lo que es, representa la fotografía. Una vez que haya completado estos datos, me voy a publicar archivos. Aquí. aquí me solicita que pueda añadir metadatos en cuanto a la fotografía. Los metadatos son estos datos de los datos y que yo pueda poder vincularlo a Wikidata. Wikidata es esta base de datos, de datos libres, eh, también de, de la Fundación Wikimedia y que nos permite poder eh, vincular todos los artículos y, e imágenes a partir de una misma estructura. Entonces aquí yo puedo eh, añadir la declaración de que esta fotografía pertenece a ¿sí? la misma que no ¿Cómo está? Aquí está sitio arqueológico localizado en el municipio de Nicaragua. Este, como aquí lo pueden ver, es todavía una, un paso opcional, entonces lo pueden omitir, pero si en este caso ya lo encontré, le puedo dar en publicar datos para que esta fotografía se vircule también dentro de esta eh, base de datos y dentro de mi comunidad. Ahora, aquí nos hace una presentación sobre una herramienta. Puedo subir notificaciones con las cargas, tengo etiquetas pendientes, pues le puedo dar Y aquí me dice, muchas gracias por su fotografía. Esta fotografía ya está disponible en, eh, en Wikimedia Commons, ya la puedes utilizar. Ahora, ¿cómo puedo hacer para utilizar esta fotografía en un artículo de Wikimedia? ¿Qué es lo que puedo hacer? Sí. Como recordarán, en Wikipedia tenemos dos tipos de editores, el editor de código y el editor visual. Si yo estoy más familiarizada con un editor de código, puedo utilizar este, esta pequeña, este pequeño renglón acerca de una descripción, le puedo dar copiar. O también puedo ir directamente a la fotografía. que ya se va a encontrar publicada. Entonces, ahora voy a Wikipedia, al artículo que yo quiero utilizarlo, que en este caso ya lo tengo abierto, es el sitio arqueológico de Sucicalco, me voy a acceder. Voy a y ya está. Entonces voy a localizar el espacio en el que yo quiero integrar mi fotografía que en este caso es esta plumada y como les comentaba puede ser de dos tipos puede ser que yo elija editar el código y copiar y pegar recordemos que como es código, tenemos que mostrar tu visualización antes de hacer algún cambio. Entonces, se vería así. aquí es como quedaría mi foto. Ahora, si yo quiero agregarla si me siento más cómoda editando en un editor visual, que es lo que tengo que hacer, salvo, me voy a editar directamente. Y acá me voy a ir a este cuadro, esta barra de herramientas que utilizamos para editar. Me voy a insertar, imágenes y multimedia. Nosotras podemos hacer la búsqueda directamente a partir de este cuadro, pero si nosotros ya tenemos la fotografía seleccionada con el nombre, como es este caso, simplemente puedo copiar y pegar y aparecerá el resultado acá está le doy insertar y dice viene información acerca de la fotografía las licencias la pistas de la de autora las medidas y le doy usar esta imagen una pequeña leyenda Y le doy insertar. Voy arriba. Voy a bajarla un poco para que aparezca un sitio en el que quiero. Listo. Aquí está, justo en la descripción. La voy a soltar aquí y acá va a aparecer directamente. En cuanto ya haya colocado la imagen que yo quiero con la descripción y la haya colocado en el apartado o en la sección que, que yo quiero que aparezca, le puedo dar en publicar cambios. Y des, eh, escribo una pequeña descripción y, y le doy en publicar. Si ha publicado tu edición, la fotografía ya se puede consultar en Wikipedia. Ustedes, si entran al artículo de Xochicalco, ya pueden entrar, a, ya pueden consultar esta, esta imagen. Dentro de la misma eh, página de Wikipedia, ustedes pueden encontrar información justo sobre la descripción, cuándo fue tomada la fotografía, quién es la autora, las licencias que. Y en esta fotografía lo que pueden hacer compartir, remezclar eh, con las siguientes condiciones. Tienes que dar la atribución y compartir con una licencia similar. En qué, en qué página se ha utilizado esta fotografía, en el archivo de Wikipedia en, en español. Y aquí la, la, la información sobre la categoría. Si yo le doy clic acá, puedo encontrar más fotografías relacionadas con el sitio arqueológico de nuestro Este lugar está inscrito como patrimonio de la humanidad de la UNESCO y cuenta con todas estas fotografías. Ustedes pueden utilizar estas fotografías para lo que ustedes necesiten. Puede ser un artículo, puede ser un libro, para un cartel, para sus clases. Y lo único que tienen que hacer justamente es decir de a quién corresponde la fotografía. Pero estar todas las fotografías disponibles sobre el sitio arqueológico de Sichuchacal. Entonces, a grandes rasgos, así es como se sube pues, una fotografía en Wikipedia, en Wikimedia Commons, y se puede utilizar en Wikipedia. Entonces, regreso por acá y atendamos a. Las preguntas. Muy bien. Por acá Jonathan nos pregunta. Subí un archivo y no le puse categorías. ¿Aún puedo cambiar eso? En mi caso, ¿cómo lo hago? Sí se puede cambiar. Si te das cuenta... ahí. No, en la parte final, de nuevo, aparece esta pequeña... Aparecen las categorías, estos pequeños iconos, y luego esta pequeña. Ah, perdón, tengo que compartir la pantalla, lo siento. Listo. Lo siento. Eh, te vas a la fotografía que hayas tomado. Nuevamente te vas en la, parte super en la parte inferior, donde viene la información de las categorías. Y en este icono de más justamente dice añadir una nueva categoría, le das clic ahí y puedes buscar, por ejemplo en sitios arqueológicos y aquí te dan las opciones que existen hasta ahorita, andinos, de América de Perú, de Guerrero y de Perú entonces pues yo puedo colocarlo acá y le doy ok y bueno esta información me aparece así, si yo digo uy, me equivoqué, siento que no era el sitio adecuado, también lo puedo siento que no era la categoría adecuada, también la puedo eliminar con este icono de menos y que dice retirar y de nuevo se va la categoría el tema de las categorías aquí ya no aparece el tema de las categorías es eh, importante considerarlo porque nos permite justamente agrupar de algunas maneras específicas, la información, de manera que las fotografías no se encuentren como aisladas o huérfanas entre de todo el, el mar de información y de archivos que se encuentran en Wikimedia Commons. Pero con esta parte, esta me parece que es una pequeña aplicación que se llama HotCat, aparece y ya lo puedes agregar y quitar, como puedes ver, de una manera muy sencilla. Por acá preguntan de nuevo, ¿cómo puedo encontrar una categoría? Mi, lo que yo hago generalmente es revisar o buscar fotografías que sean de un tema similar al, a la fotografía que yo estoy tomando. Por ejemplo, para sacar la fotografía que, para, para saber qué categoría utilizar en el caso de esta fotografía, yo revisé fotos que ya estaban en el artículo. Entonces, por ejemplo, busqué específicamente la que estaba, esa es la foto que acabo de tomar, específicamente la que ya estaba en esta fotografía. Le di clic, me volví de nuevo a la parte inferior y vi que justo tenía la categoría de sexo y Entonces, dije, con esa, esa, con esa fotografía puedo trabajar con esa categoría, perdón. Y así es como la forma en la que a mí me ha funcionado poder buscar y eh, poder buscar fotografías relacionadas y poder utilizar esas mismas categorías por acá preguntan, bueno, ¿cómo puedo encontrar una categoría? es mejor subir categorías en inglés o en español eh, por lo general yo trato o yo invito a que sean ambas partes se sube en inglés porque hasta ahorita mi experiencia por lo menos eh, es más común encontrar fotografías que estén con esa misma categoría por ejemplo si yo busco Mexico City pues hay muchísimas fotos que ya están ocupando y que ya se encuentran en esas categorías sin embargo yo creo que una forma también y bueno porque también para pensando en personas de todo el mundo que quieran buscar fotografías es más fácil que lo pueda que las puedan localizar a partir de una búsqueda en inglés sin embargo, creo que también es importante poder visibilizarlas desde la lengua española, es decir, poder utilizar eh, categorías que utilicen o que utilicemos en español y que nos ayuden también a localizar eh, una foto desde nuestro propio idioma. Entonces, yo recomiendo que si se puede hacer en ambas partes, se, se utilicen dos o, o, o se puede utilizar en esos dos idiomas. No sé si tengan alguna otra pregunta, si respondí también bien a sus dudas. Ok. Bien, me parece entonces que podemos ir cerrando. Eh, la presentación de hoy. Eh, yo quisiera agradecerte, Salva, por haber, ¿no? haber participado, por haber compartido con nosotras un poco de lo, que es, son, de lo que son las licencias libres, de cómo las podemos utilizar específicamente en Wikipedia, que es el caso que nos atiende, y en Internet en general, ¿no? la manera en cómo podemos aprender a utilizar fotografías y, y herramientas y recursos que encontramos dentro de internet, dando la, la propia atribución, y también animarnos a nosotras mismas a poder compartir y a poder participar de esta eh, forma de, de colaboración. Por acá nos preguntan, ¿puedo subir fotos personales? Eh, bueno, como mencionábamos un poco hace un momento, no es tan recomendable que podamos subir fotos, fotografías de personas como tal. Eh, pensemos también que por ejemplo Wikimedia Commons tiene mucha esta parte de Wikipedia en cuanto a contenido enciclopédico. Entonces, de, al subir fotografías debemos considerar esta parte. Por aquí Salvador nos quiere comentar algo al respecto. Sí, mira, eh, la permisibilidad está, es posible, definitivamente puedes cargarlas. Como dice Claudio, hay que tener en consideración pues derechos personales, eh, derechos de no voluntad, por ejemplo, pues eh, la privacidad. Considera que al momento de subir la última común lo estás poniendo a disposición de todo el mundo a través de un buscador muy potente. Entonces también, eh, como, como dice Claudio, la, la pertinencia enciclopédica de las fotografías es muy importante porque puede que tú subas la foto de tu hija en tu cumpleaños, y de repente alguien la sube en un artículo que mejor a ti no te gusta o que no estás convencido del todo, pero pues te estás permitiendo hacerlo. Digamos que alguien quiere subir eh, al no sé, a, a, a sitio sobre a las personas más feo del mundo, y sube una foto de mi familia, por ejemplo. Entonces abajo yo me siento ofendido porque porque suben esa foto, pero yo al momento de subir le estoy otorgando a todas las personas ese derecho. Entonces, eh, simplemente pensemos qué tanto queremos otorgar a nuestros propios derechos al subir una fotografía personal y de nuestra privacidad. Y si estamos conformes y conscientes con lo que hacemos, pues sí, adelante, podemos hacerlo. Muchas gracias. Sí, justamente es un poco pensar en todo lo que implica y todo lo que hay detrás de poder subir una fotografía a Wikipedia. Que aunque. Como ustedes lo acaban de ver, técnicamente no es muy complicado, pues implica o tiene que ver con muchas cuestiones legales, de seguridad, eh, de privacidad. Entonces, hay que ser conscientes de qué tipo de información queremos subir, de quiénes están relacionadas o quiénes o para qué queremos utilizar esas fotografías, que puedan tener también un uso no solo para nosotras, sino para todas las personas, que cualquier persona prácticamente puede utilizarlas, no solo en México no solo en español, sino prácticamente en todo el mundo. Listo, entonces, pues, si no hay más comentarios o muchas dudas, de nuevo quisiera agradecerle a Salva por participar y por compartirnos el día de hoy, a todos y todas ustedes que nos acompañaron en, en vivo, a quienes nos acompañarán también más tarde, eh, estemos, estaremos pendientes porque seguiremos compartiendo más eh, información y más de nuestras experiencias sobre Wikipedia entonces de nuevo muchas gracias a todas, a todos, un abrazo muchas gracias Alba